y por ende eso es lo que soy yo. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. Amén.